Buenas tardes, un día más con todos ustedes, agradeciéndoles su participación y su presencia en este ratito que vamos a pasar hoy día hablando del tema de la mediunidad. Damos también un saludo a todos nuestros hermanos, amigos, seguidores en todo el mundo, puesto que hay muchos países que actualmente en este momento lo están viendo en directo por streaming en internet, por lo tanto, también un abrazo para todos ustedes y espero que sea provechosa, útil y aclaratoria el tema del que vamos a tratar. Es un tema muy importante. ¿Qué es un medium? ¿Cuál es su finalidad? ¿Las facultades son propiedad de los medium? ¿Peligros? ¿Son prejudiciales? Es un tema delicado, es un tema importante... Y es un tema trascendente, sobre todo porque hay muchísimas personas en todo el mundo, en todas partes de los cinco continentes, que sin ser ellos conscientes, sin ser conocedores, sin tener todavía un conocimiento espiritual, están aflorando en ellos las facultades mediúnicas. Y es preciso que se tenga un conocimiento. Es preciso dar unas aclaraciones, eh, tener un desarrollo para que estas personas, no solamente estas personas, todos aquellos que poseemos algún tipo de, de mediunidad y que ya somos conocedores, no solamente nosotros, para todos. La mediunidad es una cosa que no se puede descuidar. Siempre podemos aprender, especialmente porque la mediunidad no es una cosa... Que llega en todo su esplendor, llega poquito a poco. He querido empezar esta conferencia con esta frase, cuyo autor es León Denis, porque la ha considerado muy simple, sencilla, pero muy afortunada. Dice así: La medianidad es una flor delicada que debe ser cultivada con esmero y con amor. Es una gran responsabilidad tener una facultad de mediunidad. Es un gran reto para aquel que la posee, es un compromiso, pero nos puede ayudar mucho. Pero es algo que surge en la persona, muchas veces sin tener conocimiento de ella, surge y poquito a poco irá desarrollándose, irá creciéndose, irá creciendo e irá engrandeciéndose. No es una cosa estática. La mediunidad en virtud de cómo la pongamos en práctica, se puede engrandecer, se puede ampliar, podemos estar dotados <coughs> con el tiempo de esa facultad más clara, más limpia, más grande, o por el contrario, se nos puede adormecer, se nos puede secar, puede desaparecer. Entonces es una cosa que tenemos que partir de ahí, es una gran responsabilidad y es algo que debemos de cuidar. Es una herramienta y como toda herramienta, si la cuidamos, si la engrasamos, si la utilizamos bien, pues nos hará, hará un, gran, un gran favor. Pero si no la utilizamos bien, si no la engrasamos, si la, descuidamos, si la descuidamos, si la maltratamos, se estropeará. Es algo similar. No es una cosa de ahora la mediunidad. Ha estado presente en la humanidad en todas las épocas. Si echamos mano al pasado, podemos... podemos ...comprender que ya... ...en los pueblos primitivos... ...esos hechiceros... ...esos chamanes... chamanes ...aquella persona en la que la tribu confiaba... Eh, las cosas de más allá... ...pues estas personas... ...ya tenían un tipo de mediunidad... ...un tipo de mediunidad primitivo... ...pero tenían ya un contacto con el mundo espiritual... ...tenían sus sensaciones... ...tenían sus visiones... ...tenían una ayuda... ...y esa ayuda la volcaban en el pueblo... ¿Mm? ...los pueblos más primitivos ya disponían de esas personas dotados con esas facultades que disponían de un contacto con el plano espiritual, de un tipo de mediunidad. En el Antiguo Testamento, los profetas, que hay muchísimos que son, sino también grandes personajes, muchos de ellos muy relevantes, que han tenido visiones, han tenido un contacto con el plano espiritual, han dejado un conocimiento, han dejado un legado, una filosofía, pero era algo que, no le, que, que les venía del plano espiritual. En la Biblia hay infinidad de acontecimientos, infinidad de leyendas de estos grandes profetas que están profetizando y están dando conocimiento y están teniendo un intercambio con el plano espiritual. En, el, en, en Grecia, las pitonisas, a las cuales se iba a consultar, qué va a pasar en el futuro que me está aconteciendo, en Roma igual, las síbilas, y muchas leyendas como muchos personajes que se les han llamado magos, porque, porque no había otra, otra palabra, pero no hacían magia, eran personas con un gran conocimiento, con una gran doctrina, y muchos de ellos dotados de facultades de mediunidad, sin las cuales pues no se puede tener ese conocimiento de lo que va a pasar del presente y del futuro. Por lo tanto, vemos que no es algo... Eh, no es un invento de ahora no es una cosa que está surgiendo ahora viene desde, desde los tiempos más remotos y entramos ya a centrarnos más profundamente en lo que es la cuestión, ¿qué es un medium? un medium simplemente es una persona que está capacitada para ser intermediario entre el plano espiritual y el plano material no es nada más que eso es una persona dotada con unas facultades, dígase facultades extrasensoriales, facultades mediúnicas, con un psiquismo más desarrollado, etcétera, etcétera, pero que tienen la facultad y la facilidad de tener un intercambio con el mundo espiritual. Las principales facultades de mediunidad, que podríamos enumerar muchísimas, pues son los medios de incorporación, los medios videntes, los auditivos, los sanadores los de escritura, muy comunes, y ya más en la actualidad los medium de inspiración musical, los medium que tienen facilidad para conectar con espíritus que han sido artistas, han sido músicos, han sido pintores, han sido escultores, han sido escritores, y ellos utilizan las facultades de las personas de mediunidad que tienen una mediunidad clara, nítida y bien dotados para... ...venir, comunicar y demostrarnos que siguen vivos... ...y que efectivamente no han perdido sus cualidades... ...y no han perdido sus conocimientos. ¿Todos somos medium. Pues en potencia se puede decir que sí... ...porque todos estamos creados iguales... ...a imagen y semejanza de Dios... ...tenemos ese, ese germen, esa semilla... ...pero, aunque todos podemos ser medium en potencia... Aquí vamos a llamar medium a aquellos que ya tienen esa facultad desarrollada, esa capacidad, y pueden realizar ese intercambio. ¿De acuerdo? Para ello se necesita venir con un, con un compromiso. O sea, la mediunidad no es una cosa que podemos buscarla en la Tierra, aquí y ahora. Porque vamos a un centro, porque hemos leído una revista porque hemos visto a una persona que puede hacer esto... O sea, no es una cosa que tengamos que buscar. Es una cosa que viene bajo un compromiso espiritual que generalmente, yo diría que en el 95% de los casos, se ha adquirido como un compromiso antes de encarnar. O sea, ya venimos a la Tierra sabiendo que en un momento dado va a florecer esa facultad, la cual tendremos que desarrollar y que tendremos que llevar a la práctica, ¿vale?, o sea que es una cosa que en potencia todos somos médium, en un momento dado cualquier persona puede tener una comunicación de un espíritu familiar que viene por la noche y durante el sueño le da una, una comunicación o que durante el día tiene una sensación, tiene una premonición porque, intenta, porque le transmiten su pensamiento, esos seres queridos, esos protectores, esos familiares, eso lo podemos tener cualquiera en un momento dado, pero la facultad propiamente dicha es una facultad que solamente la pueden desarrollar aquellos que tienen ese compromiso que el padre les ha dicho que van a venir a la Tierra en su próxima existencia con ese compromiso para cumplir unos objetivos. Por lo tanto, no se puede fantasear, no se puede tomar a la ligera y no se puede, no puede uno buscarla porque le llame la atención porque quiera desarrollarlo, porque si no tiene ese compromiso por mucho que quiera, esa facultad no, va, no, se va, no se va a producir. Por eso es muy importante que realicemos un estudio de lo que es la mediunidad, de lo que es el plano espiritual, de lo que son las leyes universales, las leyes, las leyes espirituales, porque ese estudio y ese conocimiento nos dará la claridad, nos dará esa enseñanza y nos ayudará a dar esos pasos de manera positiva, sin equivocarnos, sin errores y sin correr ningún riesgo. ¿Cómo se despierta la facultad? Esto es muy importante. No en todas las personas la facultad despierta de la misma manera. Depende mucho, especialmente, del grado de evolución que tenga ese espíritu, esa persona. El grado de evolución marca la diferencia en muchas cuestiones de la vida y también en lo que es la facultad espiritual. Un espíritu que está muy adelantado, un espíritu que pide una facultad espiritual, una de unidad, porque desea progresar, porque desea, porque desea mmm, potenciar sus valores, porque se ve capacitado, porque tiene ganas de ayudar, pues ese espíritu que lo ha pedido voluntariamente, cuando estamos en la materia, sabemos que... ...la materia nos produce que el resultado del olvido del pasado... ...olvidamos el pasado, por lo tanto, es una limitación... ...pero el espíritu, mediante la conciencia, le transmite a la persona... ...que tiene esa facultad, que tiene ese compromiso... ...y generalmente, estas personas lo aceptan de buen grado, de buena voluntad... ...es un espíritu que lo ha pedido voluntariamente, que se lo han concedido... ...y cuando suele despertar y aflora esa facultad, la acepta de buena gana... ...con entusiasmo, con ilusión... ...y enseguida encuentra a alguien que le enseña... ...encuentra un centro, encuentra un libro... ...se pone a estudiar... ...y digamos que sale adelante con bastante facilidad. En otras personas... ...se puede presentar... ...con cierta virulencia... ...se presenta... ...de una manera brusca, ¿por qué? Porque si no es así... ...no somos conscientes... ...de aquello que tenemos... ...a veces es necesario... ...que tengamos unas experiencias... Que, a, que al principio pueden ser un poquito desagradables, nos pueden producir cierta tensión, cierta crisis, cierto mareo, cierta preocupación, pero es porque están llamando a nuestra y nos están diciendo oye que has venido con una facultad, esto que te está pasando no es nada material, es una cosa espiritual. Tienes que buscar el remedio, la solución y un camino espiritual, porque estos trastornos que puedes tener no son trastornos de tipo material son trastornos de tipo espiritual porque está empezando a germinar esa facultad de mediunidad. Entonces, muchas personas, conocidas por nosotros, infinidad, muchísimas, pues empiezan a tener pequeños trastornos, pequeñas crisis, que si resulta que yo veo o que he oído o no sé qué, y eso es lo de menos. Lo importante es que seamos conscientes de que estamos empezando a tener una serie de ...de características una serie de manifestaciones... ...que lo que nos están haciendo es... Que nos, ...que nos preocupemos, que busquemos un camino. Tengamos en cuenta que no estamos solos en la tierra... ...tenemos mucha ayuda. Cuando una persona viene dotado... ...con una facultad de mediunidad... ...y tiene ese compromiso adquirido antes de encarnar... ...ha firmado una especie de contrato... ...viene con una ayuda especial. Todas las personas tenemos una ayuda muy importante... ...ninguno estamos solos, llamé llamémosle espíritu guías... ...a gente de la guarda... ...pues el medium, ...aparte de esa ayuda que todos tenemos... ...tiene un espíritu protector... ...que ha bajado con él... ...comprometido... ...para esa misión especial... ...que es la de mediunidad... ...y ese espíritu protector... ...es el que le va... ...a hacer consciente... ...el que va a despertar esa facultad... ...el que va a tocarle... ...para que esta persona se movilice... ...se ponga en marcha... ...empiece a pensar... ...empiece a preguntarse... ...y encuentre ese camino... Que a través del conocimiento y de la educación y de la enseñanza, esta persona encuentre y sea consciente de lo que ha venido a hacer en la Tierra. ¿Vale? Entonces, es a veces como diría yo, un poquito triste o lamentable observar a muchísimas personas que están padeciendo esa situación, que es una situación positiva, el hecho de que espiritualmente te estén llamando, te estén eh, ofreciendo ciertas manifestaciones de tipo espiritual y que a veces la persona se revela. Se revela, rechaza ese tipo de situaciones, quizás encuentre un amigo, encuentre una persona, en su pueblo habrá un grupo o dos o muchos de centros que le pueden adoctrinar, ad le pueden enseñar, pero esta persona lo rechaza y se revela. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona... No por rechazarlo y por revelarse va a encontrar una mejoría, lo contrario. Lo contrario, no va a encontrar una mejoría porque la facultad de mediunidad la va a tener ahí. O sea, ese canal, ese canalito, ese canal, ese canal va a estar ahí, pero no va a estar en condiciones, no va a estar limpio. No se le va a poder prestar la ayuda espiritual que si esa persona eh, se predispone con una buena voluntad, con buena actitud y se puede en el camino, pues se le puede ofrecer. Muchas veces nuestra, nuestras, nuestra predisposición, nuestra actitud, impide que tengamos una ayuda espiritual como la deberíamos y la podríamos tener. Y la parte espiritual positiva permite que las influencias digamos negativas permite que se acerquen a esa persona para que todavía lo, lo, lo tenga más claro, todavía lo note más, incida más ese plano espiritual y se dé cuenta de que está actuando erróneamente. O sea, la facultad de mediunidad, sea de evidencia, de curación, de sanación, de, de lo que sea, es una cosa extraordinaria. Es algo que viene para ayudarnos a progresar. Y que generalmente lo hemos pedido. Lo hemos pedido. En la gran mayoría de las veces, hemos pedido tener ese tipo de manifestaciones, tener esa facultad, porque esa facultad lo que nos hace es que seamos conscientes de que existe ese mundo espiritual, de que somos inmortales y que no estamos aquí de paso, estamos aquí para alcanzar y lograr unos objetivos, para mejorarnos y para aprender. Y muchos de nosotros, si no fuera por ese tipo de, ma de manifestaciones, si no fuera por la mediunidad, pues no seríamos conscientes, se nos pasaría la vida prácticamente sin, sin más, sin más y pues perderíamos una existencia. ...porque no hemos conseguido hacer las cosas... ...aquello que antes de encarnar nos hemos propuesto... ...entonces la mediunidad en este, en este sentido... ...nos hace, nos, nos patentiza con claridad... ...que efectivamente existe algo más... ...que estamos aquí para conseguir unas metas... ...y que si tenemos un conocimiento... ...una claridad y tenemos las ideas claras... ...pues es una gran ayuda... ...pero como digo, en muchísimas ocasiones... Motivado por el ambiente de la sociedad, por el materialismo, por la comodidad, porque nos pueda resultar un poquito embarazoso o, o tengo que hacer aquello, pues muchas personas lo rechazan, lo rechazan y pierden una gran oportunidad de progreso, pero grandísima. Por eso yo aquí es preciso una buena información, o sea, como mínimo, como mínimo, eh, tengamos una actitud abierta, positiva. Intentemos comprender qué es lo que nos pasa. Intentemos comprenderlo, intentemos asimilarlo. No lo rechacemos porque sí. Porque la ignorancia, como se dice, es muy atrevida y nos juegan malas pasadas y los errores después se pagan. Necesidad de acertarse a sí mismo. Esto estaba leyendo, estaba leyendo un librito de psicología hace unos días y digo, fíjate tú qué cosa tan interesante. Y lo leo. ...es de Gustavo, Villa, Gustavo Villapalos... ...dice... ...para desarrollarnos como personas... ...debemos aceptar el ser que tenemos... ...con todo cuanto implica... ...en vez de malgastar las energías... ...en desear ser otra cosa... ...hemos de emplearlas en sacar pleno partido... ...a las posibilidades de que disponemos... ...con vistas a realizar el ideal... ...que va implícito en nuestra realidad personal... ...debemos aceptar el ser que tenemos lo que somos, porque es algo natural, que no lo hemos buscado, que ha venido por sí solo y continúa. El ser humano da un salto de gigante hacia la madurez cuando se percata de que ciertas obligaciones que en principio parecen sernos impuestas desde el exterior nos vienen dictadas por nuestra misma interioridad, es decir, nuestra conciencia. Actuamos con, liber con libertad interior cuando ajustamos nuestra conducta a los cauces tratados, trazados por la ley moral. Y fijémonos de qué manera tan sencilla, actualmente los psicólogos nos están aconsejando de que cuando una persona tiene unas habilidades, tiene unas cualidades, tiene unas potencialidades, tiene, una, tiene unas, <coughs> unas condiciones, se deben aceptar, se deben asumir, pero se deben comprender. Y no podemos huir de ellas. Si huimos de ellas, estamos eludiendo nuestro destino, eludimos nuestro compromiso, malgastamos las fuerzas en querer hacer otra cosa, ser otra cosa. Y eso no nos conduce a ningún sitio, a ninguno, en absoluto. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. Cuando uno se acepta tal y como es, se estudia, se analiza... Está centrado y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué está a mi alrededor? ¿Yo para qué estoy aquí? ¿A qué habré venido? ¿Qué puedo hacer? Tenemos que pararnos. Un poquito en la vida y ser conscientes, analizar, ser sensatos. No rechazar las cosas porque sí, no revelarnos sin comprenderlas, porque entonces podemos cometer un gran error, como digo. Esto es fundamental. La libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana. La libertad muchas veces consiste en hacer lo que debemos de hacer, porque eso es lo que nos da la alegría, la satisfacción, la fuerza, el entusiasmo, la ilusión, y entonces cuando somos libres, porque hacemos lo que nos dicta nuestra propia conciencia. Y lo dice bien claro, o sea, no es que viene del exterior, es que somos nosotros mismos los que nos, los, los que nos hemos propuesto hacer aquello. ¿Qué finalidad tiene ser medium? Pues como decía, hacernos conscientes de la inmortalidad. Cuando una persona empieza a tener unas percepciones, unas sensaciones, puede ver el plano espiritual, puede, se puede comunicar con ellos. Entonces, es como cuando, uh -huh. cuando a Viena en el año 83, eh, hicimos la, la Semana de Parapsicología, que fue un evento extraordinario, vinieron 700 personas, invitamos a un pintor, a un medium de psicopictoriografía, uh -huh. Y el año siguiente un medium de inspiración musical que cantaba y tocaba el piano. Pues este chico, Luis Antonio Gaspareto, un chico de Brasil, psicólogo de profesión... ...en el mes de vacaciones lo aprovechaba para hacer giras por todo, por todo el mundo donde le llamaban... ...para hacer ese tipo de manifestaciones. Él pintaba, pintaba con los ojos cerrados, pintaba con las manos, sin tener ningún conocimiento de pintura... Eh, había, cuando vino a Villena ya llevaba casi 3.000 obras pintadas y firmaba Rembrandt, Mozart, Da Vinci, toulouse lautrec Picasso, etcétera etc. Etcétera. O sea, los grandes maestros de la pintura venían a él porque tenía esa facultad de, de, de psicopitorografía y le decían, pinta que estamos aquí y vamos a demostrarle a las personas al público que seguimos vivos que no hemos cambiado, la muerte no nos ha transformado, no perdemos la esencia, somos los mismos que éramos, seguimos teniendo las cualidades, las facultades. Y entonces este chico se prestaba eso, pum, pum, pum, pum, y pintaba de una manera, o sea, en una hora pintaba 12 obras. 12 pinturas con las manos en una hora, sin mirar, con los ojos cerrados, hasta pintaba con los pies. Y los expertos, los críticos... Los profesionales decían, pues oye, pues esto efectivamente es un Van Gogh, porque tiene todas las características, todo el estilo, o sea, y no eran cuadros que ya estaban en los museos pintados, eran obras nuevas. ¿Cómo es posible? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero aquellos que tenemos una inquietud, canalizamos y que también tenemos percepciones, pues efectivamente nos identificamos. Efectivamente, los espíritus, en este caso los pintores... Vienen a demostrarnos que siguen vivos. No queremos pruebas de que existe el mundo espiritual, de que seguimos vivos, pues hay miles de pruebas. Lo que pasa es que no puede ser que, la, que tengamos cada uno la nuestra en la carta. Pero espiritualmente, el plano espiritual está realizando un trabajo extraordinario desde hace cientos de años. Más en concreto desde que apareció en, en, en la Tierra la doctrina espiritista mediante Allan Kardec. Aquel que quiera comprender, aquel que quiera conocer, aquel que quiera adquirir un conocimiento, lo tiene a la mano, a la mano. Ya depende de cada uno de nosotros lo que hagamos con él. Pero los espíritus se están manifestando y actualmente se están produciendo centenares de personas en las cuales aflora esa facultad. Y es una lástima que por no tener un conocimiento claro, por no dar un paso hacia adelante, por no mmm, preocuparnos un poquito pues hay muchas personas que tienen esa facultad y están, tienen un trastorno, tienen mareos, tienen problemas y siguen así toda la vida, cada día peor. Siguen así toda la vida, cada día, se convierten en lo que son facultades entorpecidas. ¿Por qué? Porque el espíritu protector que venía con ellos dice, bueno, yo aquí estoy perdiendo el tiempo. He venido comprometido con esta materia, con esta persona, para ayudarle a ambos, Haremos una misión conjunta en el espacio. Yo me comprometo, yo quiero progresar y vengo a la Tierra. No recuerdo el pasado, pero cuando me dan la oportunidad, cuando tengo esas sensaciones, resulta que las rechazo y me encuentro mal. Y voy al médico y no me da la solución. Que al médico hay que ir siempre, por supuesto. Pero como no es una cosa material, que es una cosa espiritual, pues sigo teniendo esos mareos, esos trastornos. Mi vida está desequilibrada y estoy perdiendo el tiempo. ...perdiendo el tiempo porque podía hacer una misión extraordinaria... ...dedicándole a la semana muy poquitas horas... ...muy poquitas horas y sin embargo pues... ...dejo pasar la oportunidad... ...generalmente estas personas tendrán que venir... ...en otra asistencia a repetir la experiencia... ...porque han suspendido la prueba y la tienen que, la tienen que aprobar... ...entonces... ...la grandeza que tiene la mediunidad es... ...que es una herramienta extraordinaria para nuestro progreso espiritual... La mediunidad nos hace que seamos un poquito más responsables, un poquito más voluntariosos, que eh, seamos un poco más humildes, más caritativos, más generosos, porque nos obliga a hacer una labor, sea cual fuere. Nos obliga a hacer una labor, una labor que las personas que no tienen esa facultad, esa condición, no la pueden hacer. Entonces yo, además de ser una persona con todas mis responsabilidades, como trabajador, como padre, como familia, pues tengo otra que es la de ejercer la amabilidad de manera desinteresada lo veremos ahora de manera generosa siendo útil a los demás y dando a conocer pues, lo que yo puedo ofrecer ¿Mm? también, es también, también es muy importante como finalidad perdón el rescate al que he venido ...como medium de mis deudas del pasado. Rescate de deudas. Muchísimas personas que venimos dotados con facultades de mediunidad... ...somos espíritus que tenemos una serie de deudas... ...que hemos contraído en existencias anteriores. Hemos cometido errores, tenemos unas imperfecciones, hemos hecho daño y entonces... Llega un momento, estado en el espacio, que tenemos tenemos ya una claridad, tenemos esa conciencia, vemos el vídeo de la vida anterior, y dice, mira, hiciste esto, esto, esto, esto y esto. Y nos avergonzamos, nos arrepentimos y queremos cambiar, queremos mejorar, queremos adelantar. Tengo un retraso X, me veo un espíritu endeudado con la ley. ¿Qué puedo hacer para adelantar, para devolver bien por, bien por mal y para alcanzar ese progreso que no tengo? Pues mira, puedes venir con una facultad de mediunidad y hacer esto, esto y esto. Es el camino más rápido. El camino más rápido para recuperar el tiempo perdido, para pagar las deudas. Imaginémonos la gran diferencia de aquellas personas que vienen con una facultad y se creen que son más que nadie, son superiores, elegidos de Dios. Yo es que hago, yo es que veo... Yo es que, y no es porque eres mejor, es porque tienes una serie de deudas y entonces estás comprometido, mediante el ejercicio de la facultad, a hacer ese rescate. Imaginémonos la grandeza que tiene la mediunidad, que nos hace conscientes de la inmortalidad, que es una herramienta de progreso y con ella podemos rescatar y pagar un montón de deudas, que quizás si la facultad necesitaríamos de dos o tres vidas, o de las que sean… ¿Cómo se desarrolla? Aquí también hay diferentes, diferentes posturas. ¿Hay quien cree? Que tiene la capacidad de facultad, de desarrollar la facultad en otras personas. Porque él ya la tiene, esa facultad, y te dice, ah, pues mira, tú es típico aquí en Villena, por ejemplo, es típico en Villena, una ciudad. Mmm, muy, con mucha tradición de sanadores, de facultades de comunicación, de incorporación, es algo conocido por todos, pues hay una escuela que una persona empieza a tener esos trastornos, esos mareos, esas sensaciones, y le dice, pues mira, pues ve a fulanito, que fulanito tal, y llegas allí, uy, es que tienes una luz, si tuvieras tanta luz y si fueras tan elevado, no tendrías esos trastornos. Cuando la facultad se manifiesta de manera, como he dicho antes, con virulencia, con brusquedad, con trastornos, etcétera, etcétera, es porque eres un espíritu, no tan adelantado. Si no eres un espíritu, más bien necesitado de mucha ayuda tuya y de ayudar. Pero se confunde, se confunde la luz que lleva la protección que va contigo ¿eh? y se la achaca que es tu luz. No, no es tu luz. La luz la puede tener la protección que tú tienes. Tú no tienes ninguna luz. Porque la facultad no es nuestra. Es algo que nos... que nos, que nos que Es un préstamo que nos dan. Entonces hay personas que se creen con la capacidad de desarrollar las facultades espirituales a, las, a los demás. no Otra cosa es que vayamos a un centro que esté en condiciones, que vayamos a una escuela y en esa escuela, en ese centro, hay un buen ambiente hay un buen ambiente hay una ayuda espiritual ¿eh? y en ese momento, pues aprovechan las entidades espirituales para realizar un desarrollo en esa persona porque tienen más ventaja, están en un lugar más adecuado, más preparado y se aprovecha ese, Pero el que te desarrolla la facultad es tu espíritu protector que ha venido para eso. Ninguna persona material puede desarrollar una facultad espiritual a ningún medio. Es una idea que debemos desechar. Es una idea fruto de una confusión, yo respeto todas las ideas, todos los conocimientos, cada uno, dice cada maestrito, tiene su librito, yo lo respeto, pero debo decir que es falso. Las facultades espirituales las desarrolla nuestro espíritu protector, que es el que tiene el permiso de Dios, con el que ha venido comprometido, que está más elevado que tú y es el que te va a guiar y el que ha venido en pareja contigo. Vale. Segundo, muy importante, para que ese desarrollo de la facultad sea positivo, prospere, que la persona se encamine positivamente, adecuadamente, como estoy diciendo en varias ocasiones, que tengamos un conocimiento. Que tengamos un conocimiento de las leyes universales, del por qué y para qué estamos aquí, qué clase de espíritus hay... Cómo se manifiestan... O sea, o sea, hay un conocimiento extraordinario que tenemos que adquirir. que Está en una serie de libros y en una serie de personas que ya lo tienen. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces, no nos tenemos que fiar de nadie, tenemos que ver que allá donde vayamos, donde vayamos, esas personas sean personas honradas, nobles, que tengan una cultura que trabajen desinteresadamente, haciendo el bien, sin mirar a quién, y entonces, en ese, a partir de ahí, podemos empezar a caminar. Pero, muy importante, adquirir conocimientos. Los conocimientos serán los que nos den esa guía para que sabamos, aprendamos a distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que podemos hacer, lo que, lo que no podemos hacer, etcétera, etcétera. Si yo pretendo coger un coche sin saber conducir, sin saber las señales de tráfico, que no sé por dónde tengo que ir, ni, ni sé lo que es un stop, pues me voy a pegar un tortazo, pero. Y la culpa no será del otro, de, será mía porque no voy por el camino que tengo que ir. Entonces, tener un conocimiento espiritual en este aspecto es fundamental. Para eso está el espiritismo, la doctrina espírita, el libro de los medios y aquellas personas, como, como digo que tienen ya una experiencia, una veteranía y que se ve, por sus obras, que están bien encaminados. Poniendo en práctica las leyes morales, es fundamental, fundamental. O sea, la manera más rápida para el desarrollo de las facultades mediúnicas es que entendamos y aprendamos que lo lo que más nos importa aquí, en este momento, a todos nosotros, a toda la humanidad, es desechar el egoísmo, desechar el orgullo, desechar el odio, los celos, la violencia, etcétera, etcétera. O sea, si yo actúo correctamente, positivamente, estoy limpiando mi canal, atraigo energías positivas, mi protector tendrá el camino libre para protegerme, para ampararme, para manifestarse. O sea, la condición moral del medio es fundamental, fundamental. Una persona que tenga una facultad espiritual y que sin embargo actúe con egoísmo, con egoísmo, con afán de protagonismo, con vanidad, ¿cómo termina? Termina endiosándose, termina fanatizándose, termina materializándose y termina rodeada... De un ambiente de negatividad terrible, que le va a confundir, va a explotar sus debilidades, sus vicios, sus tendencias. Esa persona, esa mediunidad, tiene los días contados. Porque de arriba, cuando ven que una mediunidad ejerce la facultad para su propio bien, para su beneficio, para su egoísmo personal, ellos no se hacen cómplices de eso. Ellos advertirán, avisarán a esa facultad, le dirán, por ahí no vas bien, esto no es lo que hemos firmado, este no es tu compromiso, así no, así no tenemos que trabajar, si sigues por ahí yo me voy. Y les ha pasado a muchísimas personas. Los centros psiquiátricos están llenos de personas que no tienen locuras mentales, que no tienen daños físicos en el cerebro, personas que están... ...obsesionadas y perturbadas por las entidades espirituales negativas. Muchos de ellos, como consecuencia del pasado, espíritus enemigos que te localizan... ...y como estás desprotegido porque no vas bien y tienes la facultad, pues eres carne de cañón. Entonces, para tener la protección, el amparo, la ayuda de la parte espiritual negativa... ...tenemos que hacer las cosas bien... Hacer las cosas bien significa ser limpios, ser sencillos, ser humildes. Yo dejo el, ego, el egoísmo a un lado, dejo a un lado el materialismo, dejo a un lado mi orgullo, etcétera, etcétera, y tengo una protección y una coraza especial, es, extraordinaria. Por, porque simplemente por ley de simpatía y por ley de afinidad atraemos aquello que pensamos, aquello que hacemos. ¿Cómo tenemos que vernos entonces a nosotros mismos? Pues tenemos que vernos como personas normales, como otro cualquiera, pero nos distingue ese nivel de compromiso y de responsabilidad. Es una gran responsabilidad que tenemos venir con una facultad, porque es consecuencia de un trabajo que hemos hecho. Muy grande y un gran esfuerzo en el mundo espiritual antes de venir a la tierra. Lo hemos pedido, nos lo han concedido, se nos, se nos dan una serie de protecciones para que estén con nosotros, hemos realizado una preparación antes de encarnar en la tierra. O sea, una facultad espiritual no es como. Esta, es consecuencia de un trabajo muy importante que hacen desde el plano espiritual, y nosotros, a consecuencia de eso, tenemos una gran responsabilidad y un gran, y un gran compromiso, del que espiritualmente, sin materia, somos muy conscientes. Entonces, lo debemos tomar como una cosa natural, como algo natural, lógico, como decía Gustavo Villapalos, una cosa que es nuestra, que la llevamos dentro y que le tenemos que dar la importancia justa y necesaria, pero no apartarnos de ese camino. Eh... ...ha de comprender que, le, que en el aprovechamiento de esa facultad... ...efectivamente, si conseguimos... ...llevar la facultad adelante... ...eso querrá decir, y engrandecerla... ...querrá decir que estamos haciendo las cosas bien... ...estamos progresando espiritualmente... ...estamos eliminando imperfecciones... ...estamos pagando deudas... ...y estamos haciendo algo muy importante... ...ayudar a los demás... ...porque no tiene otro sentido la facultad... ...si no es el de ayudar a los demás... ...yo para qué quiero una facultad de sanación... ...pongamos por ejemplo si luego no cura a nadie. ¿Para qué? Esa facultad se oxida, ese canal se obstruye, se obstruye, se oxida, lo tenemos abandonado. Estamos perdiendo el tiempo, estamos dejando de cumplir nuestro compromiso y hay infinidad de personas que podríamos haberle hecho el bien, que quizás nos hemos comprometido también a hacerles ese bien, no se lo hacemos. Entonces, la facultad principalmente... Su, su objetivo es ayudar a los demás, y ayudando a los demás, ¿qué, qué, qué pasa? Que nos estamos ayudando a nosotros mismos. Así de, simple. Así de simple. Esta es la razón por la cual muchos espíritus pedimos y nos comprometemos con una facultad. Adquirir, por medio de ese compromiso y esa responsabilidad, el grado de progreso que nuestro espíritu necesita especialmente. ¿Tiene algún peligro la mediunidad? No tiene ningún peligro. No es nada malo. ¿Cómo va a ser una cosa peligrosa si es algo que nos dan desde arriba para progresar? O sea, no existe ningún peligro en absoluto ni ningún riesgo en ejercer la facultad. Al contrario, al contrario, no ejercerla, rechazarla, conlleva que en lugar de tener la ayuda de la que disponemos y la protección y ese amparo, pues eso, eso, esos espíritus nos pueden abandonar. Con lo cual tenemos la herramienta, tenemos el canal, tenemos la facultad, pero estamos a la intemperie, como el que llueve y va sin paraguas, me mojo seguro. O sea, no por rechazarla la facultad se extingue, no, al contrario, la facultad está ahí, pero está a merced de lo que pueda venir. Lo que pierde es la ayuda que trae, efectivamente. Y hemos sido conocedores de muchísimas personas que efectivamente, debido a su obstinación, a su comodidad, a su pereza, no han querido ejercerla y lamentablemente han terminado eh, espiritualmente, o sea, materialmente con esos trastornos y muchos de ellos terminan, pues, en manos de, del psiquiatra y en manos de lo que se han buscado. ¿En qué errores puede incluir el medium? ¿Os pues creemos algo superiores. ¿No somos superiores? ¿Es que, es que la facultad es nuestra? Si no es nuestra, es un préstamo que nos han dado. Si es que no es nada nuestro, ni el agua, el agua es nuestra. O sea, todo, todo, es un préstamo que nos dan. Todo. O sea, nosotros, cuando morimos, dejamos el cuerpo, subimos al espacio y ¿qué? ¿Qué nos llevamos? las virtudes y los defectos que tenemos, no nos llevamos más. La buena o la mala conciencia, no todo se queda aquí, menos nuestra... nuestra nuestro ser, nuestra conciencia y los frutos que hemos conseguido o los, errores, o los errores los que hemos cometido. Por lo tanto, no debemos pensar que no es nuestra, por lo tanto no debemos obtener ningún beneficio. Porque si tenemos un beneficio a través de la facultad, pues ya lo estamos cobrando. Ya lo hemos cobrado, cuando subimos arriba, yo es que he hecho, yo es que tal, sí, pero lo has cobrado. Por lo tanto, o sea, tienes un cero. Tienes que bajar de nuevo a la tierra, ¿eh? repetir la experiencia y hacerlo desinteresadamente. Como dijo Jesús, lo que gratis se os da, gratis lo tenéis que dar. O lo que gratis se recibe, gratis lo tenéis que dar. Es una ley, una ley fundamental no podemos envanecernos, es un error, no somos nadie, si nos envanecemos, mal, atraemos una negatividad terrible, no nos podemos enorgullecer, porque si, nos, si nos, nos quitan la facultad, se nos va el protector y ¿qué? Seguramente muchos de nosotros conoceremos muchas facultades que han tenido una facultad general y de repente ¡pum!, se les ha ido, porque no era suya, no nos fanaticemos y no cargamos el riesgo de materializarnos mediante la explotación de las facultades. Es un riesgo muy dañino. El endiosamiento, el fanatismo, el envanecimiento, el orgullo son las, son la, las cosas que pierden a los medios. Los pierden los desequilibran y en general terminan todos ellos sin la facultad y eso que decíamos antes, el rescate de deudas, no lo han logrado. Han dejado que salgan de ellos todavía las viejas tendencias, las viejas imperfecciones, las viejas tendencias que son las que les llevaron a cometer esos errores, esas deudas, ...y por los que ha venido por la facultad... ...entonces, o sea, no, no nos vayamos peor de lo que hemos venido. Como decía, es muy, muy, muy importante... ...que estemos centrados... ...que claro, adoptemos una postura de humildad... ...de sencillez, de generosidad... ...siempre abiertos al estudio... ...rodeado de buenos compañeros, de buenos amigos... ...para que evitar el único riesgo que es... ...el de que nos veamos solos... ...sufriendo los ataques de la parte espiritual negativa. Eso nos puede conllevar... ...cierto tipo de trastornos... ...que culminan con la obsesión... ...con la subyugación ...y con la posesión. En muchas ocasiones... Venimos a la Tierra muy comprometidos, pero tenemos enemigos en el espacio. Esos enemigos nos pueden buscar. No quieren que progresemos. Quieren que sigamos estancados como ellos. No quieren que cambiemos de ideología. Quieren que sigamos estancados, sin progresar, sufriendo, en planos de oscuridad, Y pueden venir para ponernos todas las trabas posibles. Si uno adquiere un conocimiento, una responsabilidad, se pone en marcha y ejercita la facultad de buenas formas, tiene una coraza, una protección y ya pueden venir a hacerle daño que no lo van a lograr. Porque la parte positiva siempre es superior a la parte negativa, siempre. Lo que ocurre es que muchas veces, llevados por los defectos, por las imperfecciones, pues salen las viejas tendencias, las viejas debilidades y nos pueden atacar, no quieren que progresemos. Entonces pues todo eso tenemos que evitarlo a través de llevar un camino acertado y adecuado. ¿Qué espíritus puede, pueden estar con los mediums? Pues a los mediums se nos pueden acercar todo tipo de espíritus, como a todas las personas. A todas las personas se nos acercan espíritus, todos los días, pero eso no significa que nos puedan hacer daño, que nos puedan hacer mal, ni mucho menos, para eso nosotros tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestro libre albedrío, tenemos nuestro discernimiento ¿eh? y haremos al final lo que queramos hacer, ¿de acuerdo? Pero el medium, lo digo esto, porque tiene que llevar un cuidado especial. Sabiendo que tenemos ese canal abierto, esa facultad abierta, podemos tener en un momento dado, pues ya te digo, un acercamiento de un espíritu que no nos pueda querer bien, que nos quiera confundir, que nos quiera apartar del camino. Ahí tenemos que sacar nuestras facultades, nuestra voluntad y rechazarlo. ¿Cómo rechazamos a nivel material? el que yo no me tengo que beber un litro de vino al día, que no es bueno que yo me fume tres paquetes... O sea, igual que materialmente rechazamos ciertas cosas o las debemos rechazar porque no son saludables, espiritualmente el médium tiene que tener la precaución de que puede tener y tiene una influencia espiritual más fácil que los demás. Entonces tiene que tener estar siempre en guardia, estar precavido para rechazar aquello que su conciencia le dice que no está bien. No se puede creer a todos los espíritus, es ahí a donde voy porque ellos juegan con ventaja, nosotros no los vemos, no sabemos sus intenciones. Espíritus, como las personas de toda categoría, de toda índole, hay personas mentirosas, falsas, hipócritas, están los bondadosos, los, o sea, los espíritus siguen son, son lo mismo que los mismo que los hombres, pero sin materia, entonces no creamos a todos los espíritus, hay que analizar siempre, razonar, y por mucho que un espíritu me pueda decir esto o lo otro, bueno, vale... Ya tomaré yo mi decisión, una vez que lo analice, y te haré caso o no te haré caso. Porque es muy común y es muy frecuente, en personas que tienen facultades, es que me han dicho, sí, pero, ¿pero ¿quién? ¿Te lo han dicho porque te lo digo en espíritu quiere decir que está bien? No. Hay que analizar, hay que razonar, porque no sabemos qué tipo de espíritus ni cuáles son sus intenciones. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Lo que decía anteriormente... La facultad espiritual se nos da de manera gratuita, por lo tanto no podemos hacer de la facultad una profesión, no podemos hacer un uso egoísta, no podemos explotar la, la, la, la mediunidad en ningún sentido. Si yo tengo una hora al día para ejercerla, pues me dedicaré a mi facultad una hora al día, pero lo haré bien y me ganaré la vida honestamente como todos los demás. Yo es que tengo esto y claro, si yo me dedico a esto todo el día, tú no te puedes dedicar a eso todo el día. Si lo vemos por la parte material, yo es que mira, si me visitan 50 personas al día, a tanto por persona, pues no, me, me fanatizo, me endioso, me materializo y los protectores dicen no, yo no soy cómplice de eso, no hemos venido para esto hay que tener mucho cuidado, porque nos atacan en este aspecto de mil formas, para hacernos comprender, es que mira, es que podías hacer tanto, si tú te dedicaras todo el día, no. No es el objeto de la envidia el que la explotemos, porque si la explotamos, ya estamos pagados. Por lo tanto, ni rescatamos, ni progresamos, ni nos sirve de progreso, en absoluto. Ya digo, hemos conocido incluso personas... Que han venido con una facultad y les en este caso pongamos un, de curación, un ejemplo que tenemos, y cuando esta persona eh, iba, iba a alguien y, le, y lo trataba le entraba pánico si le, si le ofrecía la voluntad o lo que fuere pánico le entraba a esta facultad ¿por qué? porque ya vino otra asistencia vino y sí que explotó la facultad, o bien cobro, acepto la voluntad, o bien cobro poquito, tal. Al final, cuando subes preto, te dices no, te has equivocado, te has equivocado. Has perdido una gran oportunidad, tienes que bajar a la tierra y hacerlo bien. Entonces, la segunda vez que vino, vino con la misma facultad, pero ya tenía interiormente grabado ¿eh? el hecho de que se había equivocado, porque había consentido aceptar cierto tipo de remuneración. No es correcto. ...en absoluto... ...vale... ...y por último... ...cuáles son los valores... ...que el medio... ...debe desarrollar... ...nombro aquí unos pocos... ...para tener esa garantía... ...esa seguridad... ...de estar protegido... ...de adquirir un progreso... ...de cumplir con su responsabilidad... ...y de que esa facultad se vaya engrandeciendo... ...cada día... ...cada año un poquito más... ...y esos valores no son ni más ni menos... ...que trabajar con humildad... Hacer su misión con sencillez, con generosidad, con espíritu de servicio, con benevolencia, siempre abierto a prestar la ayuda que en su condición de prioridad sea la que sea pueda realizar de una manera espontánea, natural y sencilla y siempre pues, dispuesto a ayudar. Si nos guiamos por, esta, por estas cuatro bases, sencillez, humildad... ...espíritu de servicio, tenemos una protección... ...un amparo y una ayuda extraordinaria. ...y esto hará... ...esto hará que esa facultad se engrandezca... ...y de que al final de nuestra existencia... ...cuando dejemos la materia... ...nuestro espíritu pueda sentir la satisfacción... ...de un trabajo bien hecho... ...obtener la recompensa... ...y el premio que tenga que, que recibir... ...por haber actuado correctamente... ...que no es ninguno, es simplemente... ...sentirse bien consigo mismo con su conciencia y ver que ha dado un paso de gigante en esta asistencia por haber hecho un trabajo de una manera honesta y honrada. Y ya nada más, pasamos al coloquio ahora. Espero que tengan preguntas porque se habrán suscitado preguntas e inquietudes. Y podemos continuar aclarando el tema. A ver. Al principio he anotado una pregunta. ¿Se puede confundir esas crisis? Porque has dicho que, que, que hay crisis, que se presentan crisis cuando se empieza a germinar esa, esa facultad. ¿Se puede confundir esas crisis con enfermedades? ¿Los médicos las, las detectan como enfermedades? Se pueden confundir, evidentemente. Depende en este caso de los conocimientos que tenga ese médico. Nosotros tenemos muchas personas conocidas, médicos, psicólogos, etcétera, que tienen conocimiento espiritual, igual que tengo yo, y que a veces reciben en sus clínicas, ¿eh? reciben a pacientes que ellos comprenden a ciencia cierta que tienen Trastorno de tipo espiritual. Y entonces los mandan aquí. Ellos, si tienen físicamente un deterioro, una, una, una necesidad, pues también físicamente, materialmente, les atienden, los tratan, los tratan, pero dicen, bueno, principalmente lo que usted tiene es una cosa de índole espiritual. Yo hasta ahí no llego, pero hay personas... Que, que a usted le pueden ayudar le pueden orientar le pueden aconsejar y debería hacerlo y muchas de estas personas vienen a visitarnos vengo de parte de data entonces nosotros aportamos esa cosa espiritual hay infinidad actualmente de especialistas en psiquiatría en psicología en, en neurocirugía psicoanalistas, muchas personas que saben que lo de toda la vida no es suficiente. La medicina ha avanzado muchísimo, muchísimo. Prácticamente estamos a las puertas de que científicamente se haga prácticamente oficial que existe hasta, hasta incluso una conciencia universal que nosotros llamamos Dios, que, sí, que somos una entidad espiritual. En fin, los avances en la ciencia son extraordinarios, pero todavía son digamos, de una minoría, pero hay una élite, hay una élite, hay una élite de científicos que están convencidos al 100%. Entonces, claro, habrá médicos más o menos escépticos, más o menos conocedores, ¿m? porque se pueden confundir efectivamente los trastornos, pues son trastornos de muchos tipos. Entonces. Claro, si tú vas al médico y al final de cuentas no encuentras la solución, no mejoras. O si mejoras es a través de un tratamiento de pastillas que no te mejoran, que hacen que te quedes... Prácticamente anulan tu voluntad. Pues eso, eso no es ninguna mejoría. Eso es que ese tratamiento que te han, que te han dado es tan fuerte que anula tu persona. Eso, eso no es estar mejor... Eso es evitar que tenga ciertos ataques. Pero no es la solución, no es el remedio. Es un parche que se pone ahí. Entonces ya digo, efectivamente se pueden confundir, pero están las dos tendencias. Hay muchos médicos que saben ya que efectivamente que intervienen los procesos de la conciencia más de lo que parece y repercuten más de lo que parece a nivel físico. Generalmente... Los trastornos de conciencia, los trastornos que tienen que ver con nuestra integridad personal espiritual, terminan llevándonos a un trastorno físico. No es primero el trastorno físico, es primero lo otro. A consecuencia del otro viene el trastorno y el deterioro físico y orgánico. Entonces, ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien. Eh, una, es una pregunta pura curiosidad. ¿Se puede conectar con algún familiar directamente a través de un medium? Como puede ser, se puede. Se puede. Pero esto, eh, al igual que nosotros tenemos una dificultad de conectar con el mundo espiritual, el mundo espiritual lo pasa lo mismo para conectar con nosotros. O sea, no pensemos que. ...tener una comunicación... ...una comunicación clara... ...una comunicación... ...100% correcta... ...es posible pero a veces... ...se tienen que dar una serie de situaciones... ...primero que el espíritu... ...esté en buenas condiciones... ...esté en buenas condiciones... ...que tenga permiso para comunicar con nosotros... ...que a nosotros nos vaya a servir de ayuda... ...etcétera, etcétera... ...se puede producir... ...y de hecho se produce en algunas situaciones... ...pero los espíritus aquí... Buscan más contactar con nosotros durante el sueño. Durante el sueño, el espíritu se desprende de la materia, se desprende de la materia y entonces pues se produce ese contacto con ese familiar que te dice, que te aconseja, que te orienta, que te da un abrazo. Pasa que una vez volvemos a la materia, generalmente apenas recordamos, podemos recordar un 10%. A mí me ocurrió, yo vi a mí, mi abuela vino a visitarme pues, unos 10 años de ella fallecida. Y una noche tuve un sueño, y, uh, y entonces había una persona con una facultad, eh, una facultad extraordinaria, y le dijo, oye, mira, eh, he tenido esta noche este sueño, eh, pero con esta claridad, así, me dijo, sí, y dice es que, es que estar contigo todavía, a venir a visitarte, y simplemente a mostrarte su gratitud por lo que tú le decías cuando ella vivía, vivía en mi casa... Y, y nada más. Ha, ha venido a darte ilusión, entusiasmo, a darte un abrazo y ya está, se marcha, no es nada más que eso. Pero claro, yo de las pocas veces que tiene un sueño y que luego lo recuerda. Y ya está, yo pues, pues me alegré y punto. Pero ya te digo, tenemos que tener un medium muy preparado, muy cualificado, y el espíritu que esté disponible, que esté en buenas condiciones, que se le dé el permiso y se puede producir pero menos veces de las que pensamos. Generalmente, generalmente, ¿qué ocurre? Generalmente ocurre que lo que buscamos es la curiosidad, la anécdota. Ah, es que si viniera mi familiar a comunicar conmigo, oye, pues... Tampoco es tan importante. O sea, o sea si una persona está convencida... Si yo estoy convencido de que existe un plano espiritual, una vida, una vida espiritual, y estoy convencido de lo que tengo que hacer aquí en la Tierra, de, mi, de mis objetivos, de mi, de, de, de, de mi responsabilidad, de mi compromiso, de que tengo que ser mejor persona, progresar... Eso es lo fundamental. Si yo hago eso, si hago eso, cuando dejo el sueño, en vez de subir hasta aquí, subo hasta allá. Por lo tanto, tengo más facilidad para desplazarme en... ¿eh? Y para, y, para, y para si hago una evocación eh, que vengan a mí, porque me va a, ser de, me va a servir de ayuda pero, el porque vaya a un centro y tal pensar que toda la semana va a estar allí mi abuelita, o mi padrecito, o mi hermanito eso es fanatismo fanatismo, es curiosidad es no entender bien lo que es el espiritismo y la mediunidad no porque generalmente, que, ¿de qué nos sirve? ¿qué sacamos? que están aquí como Pedro por su casa, diríamos, es un error, no es tan fácil. ¿Mm? Muchas veces los espíritus, para que tengan el permiso de venir a visitarnos, tienen que estar en unas condiciones, porque para ellos, que son espíritus medianamente evolucionados bajar hasta aquí pues les, les supone un sacrificio y un esfuerzo, y si encima lo que van a ver no, es, no va a ser de su gusto, pues mejor que no bajen. O sea que se puede producir, se produce, pero tienen que ocurrir una serie de circunstancias muy apropiadas, que sea beneficio para ambos. Entonces sí, pero normalmente no es tan fácil como, como puede parecer. Pero mi abuela, 10 años, y una noche, pues, de, de manera espontánea, se presentó aquello y yo, claro, digo sí, ha venido a verte para darte un abrazo y que tengas entusiasmo, ilusión y efectivamente de que comprende muchas cosas que entonces no comprendía, pues estupendo. Yo se lo agradezco y yo sigo con mi camino y ya está. Nada más. Más preguntas. Buenas tardes. Cuando una persona desencarna y su espíritu pasa al otro lado, eh, cuando cumple su proceso arriba, lado de este digamos, llegar al momento que tiene que volver a, a encarnar. ¿Ese espíritu desaparece del plano cuando vuelve a encarnar pues sigue. o sigue ahí? ese espíritu eh, tiene un proceso para tomar materia, para volver a encarnar, tiene un proceso en el espacio. Un proceso y cuando llega el momento, cuando llega el momento en el que se tiene que producir, ...porque existe la pareja, porque existe la gestación tal... ...ese espíritu ya abandona, ya va bajando... ¿eh? ...y está prácticamente al lado de, de la madre... ...y cuando ya la madre da luz es cuando el espíritu... ...empieza a ir acoplándose a esa materia... ...no solamente el espíritu, pero el espíritu hay una serie de cuerpos intermedios... ¿eh? ...pero ese espíritu ya no está en el lugar donde estaba... ...ya baja, va bajando, va bajando y está al lado de la madre ya no está, en, el, ya no está en, en su lugar del cual procede, ya baja y está en la tierra, efectivamente. O sea, durante el embarazo, ¿eh? lo, normal, lo normal es que el espíritu acompañe ese proceso de embarazo y esté ya acercándose a la madre. Depende también de la elevación que tenga ese espíritu, ¿eh? que lo haga antes, que lo haga después, pero normalmente ya... ...hay una materia que se está concibiendo... ...y que va a ser su materia... ...y ese espíritu ya va bajando... ...y se va aproximando a, a la madre... ...no está, no está perdido, alejado... y ...no, no, no, no... ...tiene que acompañar a la madre porque... ...porque a la materia... ...él le está transmitiendo... ...periespiritualmente le está transmitiendo... ...una serie de sensaciones... ...y una serie de acoplamientos... Y una, ...es un doble de la materia del perispíritu... ...está ahí, no está dentro. ...hasta que no se produce la gestación... ...pero el espíritu ya está ahí... ...ya abandona el lugar de donde está... ...pero me pregunta de ...bueno, quizás me vaya a respondido... ...ira un poco por referente a lo que la señora anteriormente... ...decía del familiar... ...ese familiar está arriba... Su sí, espíritu, sí. ...cuando... ...encarna otra vez... ...ese espíritu... ...ese, fami ese digamos familiar desaparece de ese plano ...claro, no podemos estar en dos sitios a la vez... Oye, Fermín, eh, la epilepsia, eh, ¿qué opinión tienes tú de ella? ¿Es una facultad? En muchos casos sí. Hay brotes epilépticos que se producen a veces como consecuencia de ciertos trastornos que tiene el médium y que le pueden provocar desmayos, convulsiones o a veces pueden ser simplemente eh, ...influencias negativas ya muy muy pertinaces. O sea, puede ser las dos cosas. Que el medium como fruto del desarrollo que tiene que adquirir la facultad... ...al no estar bien, bien centrado, al no estar bien equilibrado... ...al no estar haciendo las cosas bien, pues puede tener brotes de epilepsia... ...o puede ser que tenga convulsiones también físicamente... O sea, no es solamente una la causa, no es solamente una la causa. Habrá, en cada caso habrá que estudiarlo en particular. Son, estos casos hay que estudiarlos en particular, porque cada persona es un mundo y pueden ocurrir muchas series de circunstancias y no todo es fruto de la facultad. No todo es fruto de la facultad. Hay de todo. Hay personas que tienen dolencias físicas, trastornos y no tienen ninguna facultad. En muchos casos sí, pero no en todos la quizrofenia, la epilepsia, pueden apuntar a que esa persona tenga una facultad y que esté sufriendo, esté sufriendo el ataque de influencias negativas que tocan sus centros, sus centros espirituales, sus chakras, tal, saben tocarlo, lo desequilibran y le provocan ciertas enfermedades, ciertos trastornos, muchas veces sí, pero no todas. Hola. Dime Jesús. Enhorabuena eh, por la ponencia. Muchas gracias. Eh, la pregunta es, eh, ¿cómo un medium puede tener una cierta certeza de que un mensaje que recibe es, es cierto, no es una engañifa? Sí. ¿O de que un espíritu que se manifiesta a través de él pues, es quien dice ser? Pues principalmente no dejamos de llevar por las palabras. Muchas veces creemos que los comunicados que contienen palabras bonitas, frases grandilocuentes, tal, uy, que... No, no, no, hay que ir a la esencia. Normalmente, los espíritus de cierta elevación eh, no, no firman con su nombre los comunicados, porque lo que importa es el mensaje más que el mensajero. Muchas veces, por pues el mensaje ya se identifica el espíritu, pero como el espíritu no tiene el afán de hacerse notar, no tiene el afán y quizás vele porque ese grupito de personas no se envanezca, no se enorgullezca por recibir mensajes de cierto tipo de espíritus, pues prefiere quedar en el, en el anonimato, un espíritu amigo, un espíritu bueno, un espíritu que os quiere y no dice quién es. Decir quién es, si el medium o el grupo no está bien preparado, puede ayudar a cierto tipo de envanecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues el fruto se conocerá. algo, si el, si, el, si el comunicado es bueno, tiene fondo, tiene mensaje, muchas veces se leen comunicados con palabras bonitas, frases, poesías, pero tú dices, ¿qué mensaje tiene? Este mensaje no tiene, este comunicado no tiene ningún mensaje claro, ¿qué me está aportando? Esto yo ya me lo sé, de pe a pa. Entonces muchas veces hay que descartarlo, porque no tiene un mensaje claro no aporta algo que nos pueda ayudar, no contribuye a nuestro progreso. O se un espíritu pseudo-sabio, un espíritu burlón, un espíritu que a lo mejor nos ponen a prueba, dejan pasar ese espíritu para ver cómo reaccionamos, a ver si me lo creo todo. Generalmente se cree todo. Y no se puede creer todo, ni a todo espíritu. Hay que analizar, hay que analizar y razonar. Mejor, ante la duda, romperlo. Lo rompo porque no es que no, no, veo, no veo ningún mensaje claro ¿qué me dice? no me dice nada y encima si lo firma un espíritu de cierta relevancia pues has ido para atrás no has ido para adelante entonces es mejor tener mucho cuidado ser prudente ser muy prudente analizar y razonar no tener en cuenta quién lo ha dicho sino qué se dice qué nos aporta porque generalmente cuando no se contribuye con ese comunicado a que nos dé una claridad, nos sirva de, de estímulo, nos aporte una enseñanza, no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. Eh, ¿Qué ocurre? Que si hacemos caso a todo lo que nos dicen, pues es, es, es como la persona que es confiada. Un día vas a tener un susto porque, como no analizan, no hacen y todo te lo crees, pues puedes tener un problema. Mejor descartar, si no hay un mensaje claro, si no hay un fondo, descartarlo. Los espíritus de elevación no se enfadan, no se disgustan, porque tengamos la, pre, la, la prudencia y la precaución y desconfiemos de ellos. Los espíritus falsos sí se, sí se enfadan. Entonces, a veces, se comunican con brusquedad, queriendo imponer con autoritarismo, ellos mismos se están calificando. Entonces, son hay muchas maneras de pillar a los falsos espíritus, a los espíritus, hay muchas maneras. Pero sobre todo, teniendo la cabeza fría ¿eh? y no decidiendo que esto es correcto en los mismos instantes. Tranquilo. Lo pensaré, lo analizaré. ¿Con eso que hago? ¿Desarrollo mi espíritu? De, de inteligencia, de análisis, de crítica, y evito que me engañen. Porque no debemos olvidar que la mayoría de los grupos que practican la mediunidad, una gran mayoría de grupos que practican la mediunidad, por no tener esa precaución, esa prudencia y ese espíritu de análisis, con el tiempo desaparecen, se extinguen se enfrentan entre ellos, surgen disputas, surgen enemistades, es que yo, es que tú, es que yo tenía que hacer, es que yo... Y muchas veces, a causa del descontrol que existe en los grupos, por vía de la invenibilidad, del descontrol, se va trayendo cada día más y más y más negatividad, porque como todo me lo creo, como todo es bueno, pues por aquí pasa a quien le da la gana... Y a la larga, a la larga, muchos grupos desaparecen, o se dividen, o se fracturan, o terminan siendo de todo, menos lo que han venido a ser. De todo. Muchas veces, si el grupo no está centrado, preparado, si no existe en un grupo ese espíritu de hermandad, de fraternidad, de amistad, de acercamiento entre personas humanas que somos, si yo no tengo eso... Me voy a esperar a practicar la mediunidad. Si no soy capaz, si no soy capaz de llevarme bien con mis compañeros, de camino, si no me entiendo, si no te trato con respeto, con, con respeto, con educación, con tolerancia, si aquello es, encima me pongo a practicar la mediunidad, jeje, mal, mal voy. Porque ayuda espiritual, para que entre ayuda espiritual, muy difícil. Otro ejemplo. Hace muchos años, una persona que tenía una facultad de evidencia muy muy desarrollada y un gran conocimiento y mucha experiencia, mucha veteranía, pues de vez en cuando iba a visitar a otros grupos y ella veía que, lo, que el mismo espíritu pasaba por un medium varias veces. Y se, se hacía pasar por fulano y después era mengano... Y después Zutano, pero no dejaba ningún mensaje claro. Y entonces, esta persona, cuando acabó el trabajo, a los espíritus guías, al espíritu protector, le dijo: ¿cómo, ¿Cómo no intervienes y cortas esta situación? Y dijo: Porque ya lo he hecho y a mí no me creen. A mí no me creen. Si yo paso por el medio y digo esto es así, primero no me dejan decirlo y si lo digo, no me creen, creen a los otros. Al final, este espíritu protector dejó ese grupo, dejó esa facultad. Y... O sea, queriendo de arriba ayudar, no pueden, porque no nos dejamos ayudar, porque nos interesa que nos digan: ¡ay qué buenos que somos! Hoy te traigo este regalo, mañana te traigo el caballo de Santiago. No. Cuando empiezan a darnos premios y nos dicen que lo hacemos muy bien, es para que nos dejemos llevar, para estar incentivando nuestra vanidad el endiosamiento, el envanecimiento, nuestro orgullo, y al final aquello termina muy mal, muy mal, muy mal. Entonces es lamentable, es lamentable. Si nosotros somos los primeros interesados en progresar, de arriba no lo hacen todo, de arriba no son apuntadores, no nos dicen lo que tenemos que hacer, porque si no, ¿qué mérito tenemos? Es como si un maestro en el cole le dice al alumno, mira, te voy a poner este examen. Pues si ya me dices que me vas a hacer estas 10 preguntas, pues apruebo seguro. O soy muy tonto. O sea, si me dices lo que tengo, lo que me vas a preguntar, eso no es un examen. Entonces los espíritus de elevación, los protectores, no están ahí para decirnos lo que tenemos que hacer y tal. Están para ayudarnos a progresar para, para X. Ni nos dan tanto premio, ni mucho menos. Al contrario nos dicen, oye, es que eh, tenéis que leer un poquito más. Tenéis... Entonces es muy fácil identificar. Las falsas comunicaciones, si uno tiene una predisposición de aprender, de progresar y no se cree todo lo que le dicen, es así, somos nosotros los primeros que tenemos que hacer ese trabajo. Y en muchas ocasiones no se hace. Más cosas. Por allí. Tenemos una pregunta de un amigo del chat que nos dice, ¿hay algún motivo por lo que pueda haber lugares con más cantidad de medidimidad que otros? Pues un motivo puede ser que se quiera dar un impulso a una zona geográfica, a un país, a una ciudad, puede ser un motivo. La unión decimos que hace la fuerza. Entonces, que en una serie de ciudades o, o, ocurra esto, o de países ocurra esto, que haya más, pues tiene un sentido, tiene una lógica y yo le veo ese sentido, que exista un compromiso común, genérico para darle un empuje y un auge a esa sociedad, a ese país, a esa nación y que después de ahí se pueda trasladar a otros lugares. Puede ser, puede ser. Yo creo que sí. O sea, eso no es casualidad ni es fruto del azar. O sea, espiritualmente no existe el azar, ni la casualidad. Está todo muy bien entretejido, muy bien previsto, muy bien estudiado. O sea, de arriba no juegan a, a, a, a, al capricho, a las casualidades. No, no, cuando ocurre una cosa así tiene un sentido y una lógica, evidentemente. Más preguntas. A ver, Antonio, son las 8 y 24, un par de preguntitas más y lo dejamos. Sí, eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, quería eh, que me aclararan un poco, porque por un lado ha dicho que la medida hay de que desarrollarla siempre. Y por otro lado, ahora una pregunta, si un poco el comentario, de que en algunos grupos es preferible en algún momento no desarrollar la medida. Para o sea, que no parezca un contrasentido podría sentido, podrías ampliar un poco acá. Hombre, empezando por la segunda pregunta, cuando el desarrollo de la, de la mediunidad, en los grupos especialmente, no sirve de ayuda, sino al contrario, está creando perjuicios, está creando divisiones, está creando enfrentamientos, está incentivando en unos la vanidad, en otros el orgullo, en otros, en otros el autoritarismo, cosas que se producen pues, para, para evitar males mayores... ¿Eh? Para evitar males mayores se debería, por lo menos, temporalmente suspender el ejercicio y la práctica de esa minoridad. No quiere decir que sea para siempre, quiere decir que se puede hacer un alto en el camino siempre para mejorar. ¿Qué es mejor? Hacer un alto en el camino, reflexionar, analizar, que las aguas vuelvan a su cauce o dejar que el grupo se extinga, cosa que ocurre muchísimo. O sea, hay que valorar las cosas, hay que valorarlo. Tengamos en cuenta que la mediunidad es una herramienta de trabajo, no es la única herramienta de trabajo. No es la única. Y quizás en muchas ocasiones no se está ejercitando adecuadamente. Porque no concurren las personas adecuadas, las personas idóneas, porque no hay una escuela todavía debidamente capacitada no hay una base, no hay una sintonía, entonces es como si yo pretendo eh, mañana irme con mi cochecito a un circuito de Fórmula 1 y participar en la carrera. No puedo. Tengo que tener unas condiciones. Tengo que tener unas garantías. Tengo que empezar poco a poco e ir avanzando, <risa> evolucionando. Si yo empiezo... Y ¿Empiezo sin condiciones, sin conocimientos, sin el núcleo adecuado? Es que es muy delicado, es muy delicado. Tiene que haber, un grupo tiene que reunir unas condiciones, sobre todo los que conforman el grupo de mediunidad. Si no reúno las condiciones de ese grupo idóneas, eso se ve en el trabajo. Pues habrá que tomar medidas, lo que no puede ser es que ese grupo de inmunidad sea un colandero de entidades negativas que nos estén confundiendo, nos estén desanimando, poniendo zancadillas, zancadilla, enfrentándonos y que se destruya el grupo, que ocurre con mucha facilidad. Ha ocurrido y sigue ocurriendo. Entonces hay que hacer un alto en el camino y decir, bueno, vamos a tomar medidas, vamos a ver qué es lo que está pasando, para después continuar con los remedios que tengamos que poner. Y por otro lado, si vengo con la facultad de, de mediunidad, la tendré que desarrollar. Si llega un momento en que esa facultad, por lo que sea, llega a fin, ¿eh? si estamos bien, bien orientados y bien ayudados con la protección en todo momento, con buen contacto, pues ya nos dará las instrucciones. O sea, siempre que una mediunidad está bien orientada, Antonio, y está bien capacitada, tiene la orientación ¿eh? de su espíritu protector, que es al que le tiene que hacer caso. Entonces, cualquier, cualquier situación que se pueda producir, se lo va a decir su espíritu protector. Pero lo normal es que una persona, mientras que físicamente esté en condiciones de ejercer la facultad y de ayudar a los demás, lo normal es que una facultad se desarrolle durante toda la vida. Llega un momento que por la edad, por las condiciones, por lo que sea, no estoy apto para, para ejercer la mediunidad, pues se dará fin. Pero ¿cuántas personas hemos conocido y conocemos con facultades de mediunidad que son muy mayores, con mucha edad, y el ejercicio de la facultad es que les favorece, incluso físicamente. Porque de arriba, de arriba, si está haciendo una buena misión, un buen trabajo, cuidan también de su organismo. O sea, de arriba cuidan también. Nosotros los primeros. Debemos de cuidar la herramienta que tenemos, de tenerla en condiciones y en, y en las mejores facultades. Y de arriba también nos ayudan. Entonces, en general, como no es casualidad y un compromiso, debemos de procurar, si tenemos los síntomas de la mediunidad, adquirir un conocimiento, ir a lugares donde nos ayuden, donde haya una experiencia, que sean personas honradas, que estén preparadas, capacitadas, que las habrá, el que busca encuentra, el que busca encuentra. Si no de arriba nos dejarían desamparados, no sería lógico. No sería lógico, en el que busca encuentra y si uno tiene buena voluntad y buena predisposición, seguro que va a encontrar la ayuda, el medio, las personas que lo orienten y que le instruyan para que esa facultad aflore, se desarrolle y se pueda ejercer, sin ninguna duda. ¿Otra pregunta del chat? Tenemos otra pregunta del chat y nos dice este arriba. ¿Cómo poder llevar la facultad auditiva, sobre todo cuando te avisan de algo y luego ocurre? Cuando te avisan de algo y luego ocurre, ¿cómo llevar la facultad? Hombre, si te avisan de algo y luego ocurre, lo normal es que si tú recibes un aviso, tengas que pensar si ese aviso que tú has recibido debes de trasladarlo a la persona o personas a las que va dirigido. Muchas veces ¿eh? si puede ayudar a X personas sin necesidad de decir lo que tú has recibido. Por medio de la evidencia o de la facultad de oído. No nos engañemos. O sea, no todo lo que vemos. o todo lo que escuchemos. tenemos que trasladarlo. Porque a lo mejor la persona no está preparada para recibir esa información. Pero tú de una forma anónima sí que le puedes ayudar. Lo, en general, si, ese, si esa comunicación es de un espíritu bueno y busca la ayuda de otra persona, es que te han utilizado a ti para que seas de intermediario. Pero tendrás que hacerlo de la manera más correcta, más prudente y más positiva. Y Muchas veces no es preciso... Dirigirse a la persona y decirle aquello, porque a veces la podemos asustar, la podemos violentar, la podemos predisponer nerviosa, etcétera, etcétera. Hay que razonarlo y analizarlo. Yo he, yo he oído auténticas burradas. ¿Es que un vidente me dijo esto? Pues muy mal, muy mal. ¿Acaso nosotros decimos a las personas que están con nosotros todo lo que pudiéramos decirle? No. no. Antes de dar ese paso, habrá que tener prudencia, sensatez, analizar. Si yo le digo esto a esta persona, ¿le va a servir de bien? ¿Le va a ayudar? ¿Le va, ¿La va a estimular? ¿La va a entusiasmar? ¿La va a ilusionar? ¿O le va a decir...? Entonces, hay que estar muy centrado tener mucha prudencia y repito, no creer todo lo que nos dicen. No creer todo lo que nos dicen, porque los espíritus los hay de todos. Y algunos se pueden servir de nosotros con mala voluntad para perjudicar en lugar de beneficiar. Es muy muy delicado el tema este que estamos comentando. Hay que saber dar ese paso y sobre todo, sobre todo yo me fiaré yo como medium me fiaré de lo que veo o de lo que oigo, cuando, cuando haya tenido varias experiencias en este sentido y diga, ah, pues mira, pues ha sido correcto, ha sido correcto, este espíritu que me habla es de fiar, este espíritu que me habla es de fiar, este espíritu que me da esa evidencia es de fiar, voy a dar el paso porque a esta persona la puedo ayudar, entonces tengamos sentido común. Tengamos prudencia, tengamos sensatez y procuremos que siempre sea para ayudar y para servir de ayuda. Esa es la regla y la norma general. No hay que decirlo todo así porque no lo digan. Hola. Yo tengo una pregunta, que ¿es necesario desarrollar la facultad espiritual en un grupo de personas? ¿No lo puede desarrollar uno en sí mismo cuando ya ha llevado un tiempo de, de trabajo, de educación al respecto, de que ya como que hay una seguridad y no encuentra a lo mejor en ningún lugar ese desarrollo y si lo encuentra en sí mismo y sigue ese camino? se puede ¿eh? se puede como la fa como la facultad uno mismo es necesario que otras personas te indiquen si está bien o está mal eh, a lo mejor uno mismo puede as o sea, asegurarse más de lo que está sintiendo viendo oyendo o... Ahora hemos dicho que la eh, el desarrollo de la facultad te la hace tu espíritu protector que es el que ha venido contigo vale con lo cual ya descartamos tener que ir a ciertos sitios para ese desarrollo. ¿Vale? Que si vamos a ciertos sitios y están bien orientados, hay un buen ambiente y hay una ayuda, pues mejor porque en esos momentos se aprovecha esa fuerza espiritual que hay para hacer un adelanto. ¿Vale? Una vez que la persona recibe de su protector la autorización para ejercer la facultad, que te dicen, pues ya puedes hacer esto, o tú lo sientes, lo, lo, lo, tú, lo, tú lo presientes. A lo mejor tienes necesidad de escribir y ves que lo que escriben no es tuyo, ¿eh? o tienes necesidad de hacer una imposición de manos porque notas que, que tiene una energía y tú, es que como, como, como estoy tratando de, de trasladar, espiritualmente se nos dice, cuando estamos desprendidos del cuerpo físico durante el sueño, es cuando comunicamos con algunos familiares, ...pero sobre todo con nuestros guías y nuestros protectores... ...y cuando, durante ya estamos en la vigilia... ...cuando despertamos por la mañana... ...tenemos un conocimiento interno... ...y de ese conocimiento interno, de esa conciencia... ...de esa intuición, porque no debemos olvidar... ...que somos espíritus y tenemos intuición, nos intuyen... ...entonces hay personas que en un momento dado dicen... ...oye, pues yo creo que debo hacer esto... ...porque llevo un tiempo con estas sensaciones con estos presentimientos y, oye, yo quiero hacer esto. Pues eso es un buen síntoma. Tú empiezas a hacerlo y si da resultados, tienes tu facultad desarrollada, la tienes que ejercer y en muchas ocasiones no necesitas de ningún grupo para ejercerla, depende del tipo de facultad que sea. Hay algunas que sí, que se necesita de un grupo, de una reunión, porque no eres tú sola, necesitas de otras personas que complementan y que se hace un trabajo en común. Pero, ya te digo, eso lo tienes que valorar, lo tiene que valorar la persona, en concreto, y oye, hay muchas facultades que vienen, se desarrollan, se terminen, las ponen en práctica las personas, y de maravilla. De maravilla. ¿Eh? Porque como no hay un medio, como no somos, no hay, no hay dos iguales, no somos, nadie es igual a otro, ¿eh? pues, cada caso es diferente. Lo importante es que si da resultado y yo me encuentro bien y tengo ilusión quiere decir que me están diciendo sí, sí. ¿Vale? vale pues, Nunca está de más. De todos modos eh, estar rodeado de, de, de personas que tengan el mismo conocimiento, que tengan el mismo proyecto de trabajo, eso tampoco está de más. Pero lo tienes que decidir cada uno. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues al final yo creo que el tema ha dado de sí. Muchísimas gracias a todos y a las personas que nos siguen vía internet, deseándoos felices navidades, a todos, que tengamos buenos días, buenas fiestas, que salga esa fraternidad, ese espíritu de hermandad, que hagamos muchos regalos, que no los hagan, y en fin, que tengamos cada día un poquito más de ilusión. Y nada, emplazaros el próximo día 13 para que escuchemos a nuestro amigo Antonio, que nos ofrecerá la conferencia El origen espiritual del hombre. Nada más y nada menos. Y ahí fuera, como sabéis, está una mesita con libros, con revistas, de las que pueden hacer uso todos aquellos que queráis. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.